Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, pues decía Henry Ford, cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que los aviones despegan, despegan con el aire en contra y no a favor. Entonces, eh, una vez que has, han luchado contra esa, uh, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sé que hay gente que está ahora con el coco, dando vueltas, diciendo ¿qué hago? ¿qué no hago? estate quieto estate quieto ya está, no hagas nada hay momentos para no hacer nada, de verdad relax, porque no pasa nada, porque eh, todo esto va a pasar, eh, que es largo, tedioso y doloroso en algunos casos, sí pero eso no quiere decir que no vaya a pasar, va a pasar y cuando, y cuando termine, dirás, jodo, eh, menos mal que no hice nada, porque la podía haber liado. Eso es la mayoría de los casos. Evidentemente, cuando estás en Spot, cuando estás en Futuros, te toca pasar por caja y, a equivocado, ajo y agua. Ya está, no hay más. Tienes que hacer que tu mm, cabeza trabaje en tu favor, ¿vale? Así... Mm, poco a poco te vas a dar cuenta de que, primero, las cosas no son lo que parece y, segundo, eh, no te vas a estar fastidiando cuando las cosas vayan mal. Es algo que, que es parte de este mercado eh, que tenemos que asumir y punto pelota. Había un comentario que he visto hoy, Voy a, quiero verlo, eh, entre los que ha habido... y Había algo que no... Mm, a ver si lo veo porque creo que es importante. Eh, mira, Franca. Frank, sí, he pedido el, el Mini 3, no lo he podido, no lo he podido evitar. Según ha salido, lo he pedido. A ah, tomar por saco un poco de liquidez. Ahí hay que saltar pellizcos. Pero es que soy un vicioso de los drones, no puedo evitarlo. Eh, yo sé de algún, de uno por ahí que también lo ha pedido. <ríe> Estoy seguro. A ver, Juan. Juan, confírmame en un. en un. Bueno, y algunos si lo ha pedido más también. confírmame en los comentarios si habéis perdido, pedido el nuevo DJI Mini 3 que acaba de salir. Eh. eh. A ver, a ver, que, a ver, yo creo que Juan sí lo ha pedido, vamos, me apostaría el pellejo y yo creo que no lo pierdo. Eh, si no, me contestará su mujer y me dirá, sí, lo ha pedido, es un caprichoso. Eh, a ver si veo por aquí... Es que es interesante, ¿vale? Más vale perder dos minutos, porque... Bueno, por un lado, eh, Javismán, que me pide que use un español más neutral... Lo voy a intentar. Sé que hay algunas palabras que, eh, aunque aquí sean muy normales, muy corrientes, en otros sitios no lo son. Y bueno, pues intentaré de alguna forma mejorar en eso y si no, darme un toque de vez en cuando. Decirme, oye, ¿qué no es que no sé lo que significa esto. A ver si puedes eh, hablar un poquito tal. Vale, aquí hay alguien que dice, ¿por qué no se dedican a especular en otras criptos y dejan quieto a Bitcoin? la especulación con Bitcoin es la causante de la volatilidad y las caídas se necesita lealtad al proyecto Bitcoin, no jugadores que quieren dinero fácil, a ver bueno, no te voy a decir lo que estaba pensando eh, el mercado se mueve por especulación si no, no se movería si esto no fuera, o sea Bitcoin no se mueve porque sea necesite lealtad porque no, no, olvídate de eso, ni Bitcoin ni ningún valor es decir, la lealtad en los mercados no existe aquí. O das beneficios o te vas al carajo. Seas Bitcoin o seas lo que seas. Y si, y si Bitcoin da beneficios es porque se está especulando con él y genera volatilidad. Si no fuera volátil, no estaríamos en Bitcoin. Todos los que ahora habláis, tú por ejemplo, lo mejor que puedes hacer es irte al oro. ¿Quieres algo que no sea tan volátil? Vete al oro. Claro. ¿Quieres algo plano? ...para tener ahí tu dinero guardado... O, ...o si lo quieres más plano todavía... ...pues te vas al dólar... ...y siempre un dólar va a ser un dólar... ...uno uno, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Que algo va a crecer... ...y va a subir de precio... Eh, ...sin especulación? Estás flipado... ...pero flipado... ...o sea... Eh, ...eso no existe, ¿vale? Quiero... ...mejor... ...mejor... ...creo que deberías de... Eh, ...intentar ver la realidad... ...del mundo... ...la realidad del mercado... ...y verás que sin especulación... No, se mueve absolutamente nada. Lo de la lealtad, lo de este proyecto es la pera. ¿Vale? Eso, eh, y además te lo digo así, porque como te has pegado el mismo comentario en 27.000 sitios, ¿vale? Con que lo pongas una vez ya se ve, pero si eres un poco pesado, pues oye, tampoco. No, no, no es eso, ¿vale? No es esa la, la idea. Entonces, pero pero sí que es cierto que de verdad, lo ver porque el mercado vive de especulación. Si no hubiera sido especulación, Bitcoin no estaría donde está. O sea, un proyecto muy similar a Bitcoin es Litecoin y mira dónde está. ¿Vale? Y es muy similar. Bitcoin Cash y mira dónde está. No hay color. ¿no? Y sigue siendo prácticamente lo mismo. Y aún siendo lo, prácticamente lo mismo, no valió en su momento. No tuvo el valor que, que, que, que similar siquiera, ni parecido. ¿vale? Entonces... Cuidado con las cosas que pensamos o con las que nos hacen creer. Eso de que la lealtad a un proyecto eh, te va a dar dinero, eso es falso, es mentira. Y si no, pregúntales a todos los de la religión de Bitcoin que compraron en 69.000 porque se lo dijeron sus párrocos de turno. Y ahora están en 30.000 diciendo, ¡ay, Dios mío, lo que estoy perdiendo! Claro, claro. O sea, no es una cuestión de lealtad. Es una cuestión de que es necesaria, es necesaria esa especulación para que ese valor... Vaya cogiendo adeptos y, bueno, pues poco a poco diga el mercado, ¿veis? Vale para algo. Bueno, Fulgencio, te he puesto ahí que FTX.US, Binance.US son dos de los exchanges que puedes utilizar en Estados Unidos, por ejemplo, vale sin ningún problema. Más allá de, de, bueno, pues de estos comentarios que bueno, estaba interesado en, en contestar, porque creo que son interesantes y son interesantes para todo, no te cases con un proyecto, no pienses que dedicándole y siendo leal a ese proyecto vas a ganar dinero, porque ese es el mayor error que puedes cometer haciendo una inversión. Seguidamente vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver algo que creo que os puede eh, ayudar a tomar una noción de hasta dónde puede llegar, cuánto tiempo puede tardar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un índice de referencia que en un momento dado no nos puede decir el mercado más o menos hasta aquí puede ir, con lo cual el resto de valores van a hacer lo propio, unas veces laterales, otras veces cayendo, otras veces va a haber rebotes, ya hemos dicho que va a haber rebotes, eso es seguro, siempre hay, hay, hay un retroceso, hay un impulso, hay un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, esto es así. ¿Vale? Porque, claro, lo que buscamos ahora es llegar a un punto en el que esa tendencia que tenemos ahora pues, cambie y nos lleve por otro camino. vale Vamos a ver qué puntos son buenos. En el vídeo de ayer ya os dije eh, puntos de compra que yo había marcado de, de momento. Así que bueno, lo, os, aparecerá, os aparecerá por ahí. Eh, y bueno, pues a partir de ahí, cada uno que tome las decisiones que crea convenientes, vamos a ver cómo está el mercado. Comenzamos. campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y bueno y os voy a decir un primer lugar que me ha hecho mucha gracia porque recordaros aparte eh, ayuda a cumplir a emma su sueño de ser mamá da igual que sean cinco pavos sean mira siete pavos ha metido ahí guillermo tal muy bien pero aquí alguien ha metido diez pavos y pone maestro que no vi churumbel es cojonudo, muy bueno. Cuando lo viste, digo, ¡entras, que bueno! Eh, me ha llamado y me decía, se partía de la caja decía, ¿pero bueno, esto qué es? Pues mira, ese, la gente con un poquito de humor, pues genial. Ya queda poco para ir llegando a, a esa meta que buscamos y bueno, ya queda poco, queda menos. Estamos en un empujoncito, ¿vale? Os animo a que participéis eh, de alguna forma, cada uno con lo que buenamente pueda y si sí, llegamos a la meta de los 5.000, os sortearé un curso, os sortearé una clase, os sortearé uno, dos y tres eh, indicadores los tres que, que tengo en, en, la, en la tienda online, así que bueno ahí está oye, si te toca y te toca un curso pues bueno, pues te lo puedo cambiar por clases o no sé, ya veremos, no os preocupéis por eso, ¿vale? Eso es lo último, lo de menos. Lo importante es que vayamos a ser eh, churrumbel, vayamos a ser, a ser tíos políticos o primos políticos entre todos y, y, oye, traer una vida al mundo, creo que es algo fantástico y que eh, podemos hacer entre todos de una forma muy sencilla, muy fácil y muy rápida, si os ponéis las pilas. ¡Venga, venga, vamos! Eh, bueno, Bitcoin... Vamos a, a... os dejo por aquí el enlace, eh, por ahí abajo para, para echar un cable, ¿vale? Eh, Bitcoin está bien, donde tenía que estar. Eh, toco esa zona que buscábamos y bien, pero, pero, pero, pero, pero, ¿qué pasa? Eh, de momento está haciendo un rebote. Vamos a ver cómo cierra, ¿vale? Es importante el cierre de la vela, porque esto es como cuando te comen la, la moral, eh, que si llegamos por encima del 50% de esta vela de caída, no sería una mala vela eh, también cuanto menos mecha tengamos en la parte superior, mejor eh, no es una mala vela, ¿por qué? porque si nos fijamos aquí se cortó de raíz aquí no hay mecha, automáticamente aquí muy poquita y boom, es decir el mercado ha dicho, cuidado que aquí no, no vamos a no, tan fácil no vamos a caer ¿vale? tan fácil no vamos a caer ...importante del movimiento... ...porque hay gente que está diciendo... ...ay Dios mío, ¡No vamos a 12.000... ...cuidado, a ver... Eh, ...os diría, os diría, alejaros de, de, de, de ese tipo de, de predicciones... ...sin sentido y sin ninguna... ...sin ninguna visión real del mercado... ...hay gente que ah, a 14, a ah, 16... Eh, ...a ver, los pies en el suelo... Eh, ...vamos paso a paso... ...para, para ir a, a 14.000, por ejemplo... Primero tendremos que, que, que, que, que ir a, a ese gap que tenemos a 26-28, tendremos que haber perdido el mínimo que tenemos aquí, vale eh, tendremos que haber eh, perdido inclusive el soporte de 20, o sea, hay gente que dice unas sandeces sin pies ni cabeza, sin de ningún tipo, vale que no es ni medio normal. Eh, eso por un lado. Entonces, de verdad, alejaros de eso porque lo único que os va a llenar es la cabeza de mierda eh, y, y, y, no va, y, no va, y no va a ningún lado fijaros lo importante que es ver de verdad cómo está la gráfica el volumen que hubo ayer de caída fijaros el volumen que tuvo ¿vale todo esto lo compró alguien vuelvo a insistir en lo de siempre ¿vale no seamos verzotas todo lo que ha bajado el mercado lo ha comprado alguien y además con mucho gusto lo ha comprado a placer diciendo lo que me están dejando esto es maravilloso nosotros, los que hay mucha gente que hay en el canal y en el canal VIP y, en, y alumnos que están comprando, están diciendo: Esto es maravilloso, esto es lo que estamos esperando desde hace meses y lo estábamos esperando. Eh, Ostras, qué bien, ¿no? ¿Cómo mola? A que sí, a que en un mercado que te metas un cataplón hay oportunidades. Claro que sí. A que si has guardado liquidez, ahora dices, ostris, qué rica. A que si además estás en el exchange adecuado, aunque tengas alguna operación pringada, puedes abrir una subcuenta y decir, venga, me pongo en un largo aquí. Claro. Es que todas esas cosas que voy diciendo en el canal, coño, es para enseñaros y para... ir de alguna forma, si consigo que alguien gane dinero, pues yo encanto de la vida, porque es lo que más maravilloso y lo que más me gusta en el mundo. Entonces, quedan cinco horas. En cinco horas que quedan, posiblemente vamos a coger, más o menos... El, el, el volumen de ayer, pero en una, me, en una vela que es bastante más pequeña. Es decir, aquí hay una concentración de volumen brutal. Está diciendo el mercado, quieto, parado, que no, que no, que tú sigue tirando, que yo lo voy a seguir comprando, no hay ningún problema. Están aceptando esos precios perfectamente, maravillosamente bien. Y mañana voy a enseñar algo que a lo mejor os sorprende. ¿Vale? Con el tema de cuando... Bueno, de, de, de precios de Bitcoin. ¿Vale? Mañana lo veremos. Entonces, uh, yo creo que está... No está mal, no está nada mal el mercado. Está muy, muy, muy, muy vivo. A pesar de que alguno lo quiera matar. Eh, no, está, no está muerto, ni mucho menos. Eh, vamos a ver si... Vamos a parar en esta zona intermedia con este mínimo anterior que hubo, en la zona de 28 y pico. A ver si en mi, mi Rose Line ancestral que me falló en julio, somos o soy capaz. ¿no? Los demás que quieran de comprar ahí ya veremos. A, a lo mejor no sea nunca, nunca. ¿Qué sabe? ¿Por qué? Porque bueno, veis que tenemos aquí un mínimo, un máximo. Hemos hecho otro mínimo, hemos tocado aquí. O sea, ya tenemos uno, dos y vamos a buscar el tercer toque. Ya tenemos aquí uno y dos toques. Lo normal, lo normal, después de todo esto. Es que, eh, bueno, yo no sé si tendremos que inclinar más esta línea, no lo sé. Vamos a ver cómo, cómo actúa. Eh, es que caer un poquito más, tocar y luego ir a buscar la parte superior. No sé si va a lateralizar, no sé si va a subir, no sé. No tengo ni paja ni idea cómo va a hacer. ¿vale? Ahora bien, para salir del, del meollo, lo que vamos a necesitar seguro va a ser una vela que abrace a la anterior con autoridad. ¿Vale? eso seguro es seguro ahora también la estructura la estructura que eh, podemos generar aquí en esta caída es muy similar muy similar a la estructura de esta caída si os fijáis las estructuras son muy similares cuando cae es una vela final que no abraza la anterior en este caso sí tenemos mecha por debajo después de hacer esto Fijaros, como luego tuvo un mechón importante abajo, ¿vale? Y rebotó. Esto estoy buscando. Esto es lo que yo estoy buscando. Ahora mismo en esta estructura. Vamos a ver si se produce. ¿Vale? Vamos a ver si se produce. Eh, si se produjese, pues bueno, tendríamos alguna comprita que se haría, tocaría ahí, yo compraría mi Rose Line Ancestral y si se va para arriba después, fantástico para ir a buscar alguna zona que no quiere decir que se vaya a ir para arriba, simplemente que vayamos a tener un rebote decente, nada más, ¿vale? Para cambiar la estructura ahora mismo de, del precio y eh, que se diese la vuelta al mercado, etcétera, etcétera, tienen que pasar muchísimas cosas como esta que vamos a ver enseguida. Vamos a irnos al mercado real, digamos, al mercado real, por decirlo de alguna forma. Fijaros que el total ha subido un 5,5%, ,5%, ¡oh, es brutal. Pero, sin embargo, sin Bitcoin, un, un 5,82% tampoco es demasiado. Fijaros el mercado real dónde está, ¿vale? El pepinazo que lleva metido, eh, está, bueno, ya veremos estas líneas inferiores, de momento está de aquí a estos cuerpos, aquí un poco tirado guarramente esta línea, ¿vale? De aquella, de aquella manera, guarri marri. pero bueno... Eh, más o menos ahí, a saber después si eh, tiene que tocar un poquito, luego tocar arriba, ya lo veremos, ¿vale? Pero, si el SP500, y yo creo que tiene que hacer este movimiento, debe, debe caer al menos a los 3550, esta parte superior que tengo yo desde hace tiempo, ya meses, marcado, esta zona de compras, ¿vale? Eh, si tiene que caer aquí, ¿cuánto tiene que caer el resto de mercados? No he dicho de qué forma, ¿vale? He dicho cuánto. A lo mejor caen más o menos lo mismo. Yo no sé, de, de, no, no he medido exactamente de dónde estamos a, hasta aquí. Es un 12% del S&P 500, tampoco es ninguna, ninguna barbaridad. Y si cae a la parte inferior, a los 3.250 aproximadamente, sería un 20. Creo que es más aproximado con la realidad, ¿vale? Pero bueno, si hay que comprar el S&P 500 entre esta zona y esta es un 8%, está bien, 9%, me importa, se puede comprar en tres fases y ya está. Buscando luego un posterior rebote. Y Todo esto, esto es suponiendo que cuando lleguemos a este precio, en ese momento, el mercado más o menos en temporalidad y en noticias, etcétera, etcétera, nos pueda dar alguna señal de, bueno, ya vamos a respirar. ¿vale? Eh, estos precios, como veis, son este doble... Doble techo que hizo aquí y doble suelo que hizo aquí. Creo que ese margen es bastante bueno previo precios previos a esta micro subida en la parte inferior del de, eh, bicho. ¿Vale? ¿Que tenemos que bajar a precios más mm, del bicho? Pues yo uniría esta zona de máximos que hay aquí está con esta, ¿vale? Y nos iríamos ya bastante más abajo, pero eso ya lo dejaremos para más adelante. Lo mismo que decir, no es que no vamos a 15.000 en Bitcoin es que para eso primero tienen que ocurrir otras cosas totalmente diferentes ¿vale? ¿por qué si es posible una caída aquí? porque bueno, aquí estos dos techos y estos dos suelos que marcaron este alza una, una alza falsa una alza hinchada con dinero de mentira con dinero gratis, que es el que está retirando la FED, la FED está retirando a todo esto que ha dado, lo está retirando entonces lo lógico es que el mercado busque que baje por lo menos a ese punto luego los tipos de interés, recesión pa, pa, pa, todo eso sumado, pues ahora que baje un poquito un poquito más. Entonces, viendo esto, y que tenemos un montón de inversores eh, ya eh, de este tipo de mercados en Bitcoin, pues la reacción debe ser similar. Hoy me hacía gracia, no, es que los, las ballenas abandonan Bitcoin. Fijaros que vais a escuchar mucho eso, ¿vale? Las ballenas abandonan Bitcoin. Me parto la caja. ¿Por qué? Pues Muy sencillo señores. Y es de lógica, ¿vale? Es una de lógica y si alguien tiene algo en contra de esta lógica aplastante, que me lo diga. Si las ballenas están vendiendo Bitcoin y abandonando el barco, porque es lo que dice Glassnode, ¿vale? Hay unas ballenas que están abandonando el barco, pero hay otras que lo están comprando, porque esto es un intercambio. ¿Sí? Digo yo, eso ha cambiado de manos. No ha desaparecido, no se la, no se ha fulminado, no se han quemado los tokens. No, no, no, no. ...ha cambiado de manos, entonces unas ballenas salen porque son ballenas novatas... ...o son gente o grandes fortunas que han comprado y dicen, voy a comprar más abajo y a lo mejor la cagan... ¿vale? ...o que simplemente tienen un precio entre 20 y 24, tal que hay, que hay algunas cuantas, ¿vale? 26, 28... ...y dicen, bueno, pues si cae más, de momento cogemos beneficios por si acaso... ...y si cae más, que tengan previsto que esto dure, el dolor dure un poquito más de la cuenta... Pues compramos, si tenemos en 24 y compramos, por ejemplo, en 20, o tenemos en 28 y compramos en 24, es una muy buena compra, que era lo que os he dicho en estos días anteriores, antes de toda esta caída, decía, si yo soy una gran ballena y tengo una compra media en 34, lo que necesito es que baje para mejorar mi posición. La mejoro y vámonos para arriba. Venga, voy a apoyar el movimiento y compraré más. Las grandes ballenas, las subidas... Eh, las apoyan también con muy poquito capital pero van sumando al capital de la gente normal como nosotros, que somos unos pringados pues bueno, pues al final, si seguimos su estela, algo comeremos como criptotiburones en fin, esto es lo que hay con Bitcoin paciencia, paciencia y más paciencia os vais a aburrir de que os diga esa palabra pero es que es la realidad, el mercado yo creo que hay que ser un poco realista eh, a mí no me cae bien Bitcoin, a mí lo que me cae bien son los beneficios que me puede dar eh, presentes, los que he dio en el pasado y los que me pueda dar en el futuro, sobre todo. Bien, a partir de aquí, Ethereum, pues, también ha tenido su castañacito. Eh, toda esta línea que tenemos aquí marcada la ha perdido. Y una vez que perdemos las líneas eh, transversales, porque nos tenemos que fijar aquí eh, los soportes. ¿Dónde tenemos soporte? Pues tenemos que ir viendo estos mínimos. No ha llegado a este todavía. Pues igual, igual que Bitcoin. Bueno, Bitcoin, yo creo que sí, ¿no? A ver. Estoy estoy a, a, a carajo, ah no bueno, bueno tenemos, es que Bitcoin los tiene anteriores todavía, este sí lo ha perdido, que es el, el que estamos viendo en, en Ethereum, para que veáis un poquito también cómo se comporta uno y cómo se comporta otro, y este es el de 28, es el que buscamos en, en Bitcoin, entonces bueno, de momento no va no va tan mal, no va tan mal la cosa, ¿vale? Eh, Objetivo ahora mismo, por debajo lo tiene en los 2.171 aproximadamente, 2.180. Perdiendo esta zona, ya sabéis que nos vamos otra vez hasta esta zona. Tenemos estos máximos que hay aquí, pues tenemos 1.888. ay como el turrón más famoso del mundo ese, o como, como se el anuncia no me acuerdo. La dominancia del Bitcoin, que ha hecho caer? Cataplón. Entonces, en teoría, ha tenido que haber dinerito que se ha ido a las altcoins. Y así ha sido. ¿Vale? Volvemos a tener un movimiento interesante, aunque el Total Market también ha rebotado bastante bien, intentando recuperar la senda del 1,5, pero no ha podido y se desinfla. Vamos a ver si en varias, eh, en varias sesiones la recupera. ¿Para qué? Pues para ir a esa zona que buscamos en, en Bitcoin, del rebote yo que yo busco ahora mismo, es a 35.000 aproximadamente. ¿Vale? Este cierre que hay aquí, que está en 35.000, el cierre diario, pues ese es el rebote que yo busco de momento, luego ya veremos, una vez que lo haga ya veremos Pues yo creo que ahora un... si, si tenemos que salir de esta zona ¿vale? haciendo un suelo aquí yo creo, y ya lo dibujé el otro día, que lo que va a hacer va a ser esto Point. bueno, así, así es un poco raro porque para atrás no puede ir y soy yo que muevo el ratón aquí malamente ¿vale? tiene que hacer esto, y posiblemente con un suelo más bajito ¿vale? e intentará salir a alza y volverá a hacer otro suelo más bajito ¿vale? Es algo bastante típico y es algo que veis, que vimos aquí. Uno suelo más bajito, otro suelo más bajito. Es algo muy típico, ¿vale? Aquí lo hizo sin embargo al alza. ¿Y qué buscamos al final? Primero, los cruces de medias, que todavía queda bastante tiempo. Segundo, que empiece a haber divergencias. Tenemos que buscarlas en diario. Cuando las genere en diario, ya veremos si podremos salir o no podemos salir. Bien, eh, Total Market, bueno, pues eh, si consigue, veis que estamos, está este dibujo que hizo aquí, es muy parecido a lo que yo estaba diciendo ahora, es esto, ¿vale? Lo que buscamos. Este máximo que hizo aquí es un poco la zona que tiene que intentar recuperar. Si no la recupera por encima para seguir trabajando, pues volverá a ir a, a, a la carga hacia abajo. Bien, eh, las acciones, bueno, en general, eh, bueno, Netflix rebotando un poquito, ha estado bastante bien, bastante bien. Pero claro, son pequeñas recuperaciones, y, y lo que ayer era blanco y es negro, y bueno, pues está la cosa un poquito de aquella manera. El oro está un poquito más planito, después de, del shake que ha tenido en esta zona, intentando no, no perder más. Pues bueno, pues si pierde más, pues ya veremos a ver qué, qué hacer. Yo compraré más, eso lo tengo claro. Eh, por otra parte, las altcoins. Bueno, fijaros cómo Polkadot, 10.41, ¿no? Ayer dije, mínimo de DOT. 10.41, la tenía marcado desde hace eh, siglos. Desde hace, ni se sabe. Eh, Esther, que ayer la pidió además, y, y compañía, ya sabe que hace tiempo que ya le dije esto. Eh, bueno, pues espero que si este rebote es bueno, ...y empieza a salir hacia su línea de tendencia... Eh, ...pues podáis salir de, de las operaciones que tengáis... ...el que haya comprado, pues enhorabuena... ...porque bueno, de momento ha estado por encima de un 10%. En estas circunstancias... ...yo diría... ...coger beneficios. El que avisa no es Es avisador. Eh, el resto del mercado de las altcoins... ...pues bueno, eh, vamos a ir viendo la parte más negativa... ...Luna que sigue metiéndose una castaña importante... ...pero cuidado... Cuidado, que empieza, fijaros la zona que tenía yo de compras, que ya marqué en este momento, la ha atravesado como vamos, como nada, pero para mí está en zona de compras. Luna está en zona de compras, con un posible rebote bastante importante porque, aunque esto empiece a comportarse como cripto invierno puro y duro, que lo que han hecho el resto de altcoins, cosa que no ha hecho Luna, es empezar a subir el RSI... Hasta el 50% y volver a caer y volver a subir y volver a caer y al, y al final hacer eh, ya la vuelta, ¿no? Eh, pero claro, desde donde está, empezar a comprar, no creo que sea mala idea, aunque caiga más, eh, porque, digo, porque digo esto, empezar a comprar para un trade no demasiado eh, arriesgado ni demasiado largo. Eh, y a medida que vaya subiendo y soltando lastre, ¿vale? Es decir, simplemente es para sacarle... Eh, no, no no es lo que he dicho antes con Bitcoin, no es casarse con ningún proyecto, ni ni ser eh, fiel a un proyecto, ni, ni tontería de estas, ¿vale? Es simplemente sacarle dinero a un proyecto. Y si compras hoy, pues en cuanto llegue otra vez a la zona de este de este soporte, que antes era... Bueno, esta resistencia que antes era soporte, es un 17%. O sea, es que es un dineral y la vuelta de todo esto... ...vale, eh, vamos a marcar mínimos importantes, ¿veis? Este punto de pivote, este punto de pivote, desde donde está, aguantándolo un poquito bien... ...hasta esos puntos de pivote, unos 34%, otro 46% y este que tenemos aquí es un 70%. Es una auténtica barbaridad, lo que Luna en un momento dado podría, podría recuperar. Eh, no respecto al que haya comprado en la zona de arriba... Estás en staking, estás sacando beneficio, si eso no se va al carajo, bueno, pues ni tan mal, déjalo ahí. Yo no tocaría, ya volverá. Evidentemente, nadie se esperaba que una vez perdida la de 200 se fuera al carajo. Cuidado, es lo que tampoco nadie se esperaba con la de... con, con Bitcoin con la de 50 y con la de 100. ¿Se fuera al carajo? Bueno, sí, alguien sí se lo esperaba. Vale, Pero esto es lo que pasa con las altcoins, esto es la realidad del mercado de las altcoins. Lo que pasa es que hasta ahora no lo habíais visto... Y solamente os lo habían contado de lejos, y hasta que uno no lo sufre, es como cuando le dices a un adolescente, no hagas eso, no hagas eso. Y al final dices, joder, ¿qué razón tenía mi padre? Pues eso. En cuanto a la parte positiva a One Air CRMR, Shiva, Shiva está subiendo, señores, 20%. Yo sé que estará Perico más contento que el de los palotes. ¿Vale? Porque posiblemente, fijaros, otra vez, marcado perfectamente la zona en la que podía. ¿Veis que es el precio de salida? ¡Bang! Zona importantísima. Ha tocado en ella. ¡Bang! Para arriba. ¡Anda! ¡Anda! ¡Joder! Si hasta... Eh, toda esa cantidad de, de líneas que muchas veces me, me, me, me, me critican... Pues, oye, si sí funcionan. ¿De ¿Alguna tendrá que funcionar? No, no. Es que... Eh, mira. pop ¡Rebote! Mira. pop ¡Rebote! Y me pasa con todos los valores. Y esto es así. Por eso hay que guardar las líneas antiguas. No las desperdicéis. Os digan lo que os digan... Eh, que os importe un bledo, ¿vale? Es vuestro gráfico y es para que lo entendáis vosotros. Eh, Flow, muy bien, 17%. HTR Maker, esto es una muy buena señal, que Maker empiece a rebotar. 15%, ¿está abrazando a vela del día anterior? Sí, por supuesto, así que, bueno, pues podemos tener una mini all season. Después de perder toda esta zona súper importante, ahora es importante este, este, este apoyo que hay aquí. ¿Vale? que es donde es la zona en la que se ha venido a rebotar. Eh, si, lo, si es capaz de aguantarlo, bien, si no, pues sufrirá un poquito más. Lo importante es no quedarse tampoco en tierra de ¿eh? nadie, porque si no técnicamente es jodido. Cuando tenemos un valor eh, que se queda aquí entre medias, es difícil decir dónde Ostras, dónde va a caer. Pues si se viene a los 869, sería una opción de compra espectacular. ¿vale? Cualquier toque de estos, cualquier toque más abajo, sería la pera moneda para Maker. Pero bueno ya sabéis que esto es al final es, es, es tomar riesgos, tomar riesgos y el que no toma riesgos no gana nunca, eso es seguro Atom muy bien también Matic, eh, Kipto.com igual son rebotes todos muy similares después del castañazo importantísimo que se ha pedido eh, yo tengo por ahí ya sabéis, eh, los que estáis en el VIP también, un par de altcoins en negativo no las he tocado eh, y ahí siguen y no he aumentado nada eh, simplemente es una entrada que dejo ya ahí ya llegará el momento en que en pensar en ellas. De este momento ni me molestan. ¿Por qué no me molestan? Porque he metido la cantidad adecuada. Punto. No hay más. O sea, no... ¿Veis? Compound. Por aquí está. ¿Me molesta? No. Me hubiera gustado eh, que, para, que romp, aquí rompiese al alza. Sí, no lo hizo porque al, al final se viene se vino todo abajo. Lo intentó. No ha podido. No pasa nada. Ya irá. Ya irá. Es que ni me preocupa. O sea, eh, os podéis creer que ni la he mirado. O sea, no aquí, pues bueno, pues ha venido a los mínimos históricos, empieza a rebotar, ¿vale? Que sigue rebotando, bien, que se va más para abajo, ya veré en su momento si hago algo o no hago nada, o si llega a una zona de sobreventa y hace un churrigueresco de estos, y digo, bueno, pues a lo mejor ahí compro algo, ya veré, no sé ni me molesto, eh, porque no es lo importante, ¿vale? Cílica. Cílica hay un c también, fijaros que Cílica se tiene que venir, o debería haberse venido a esta zona, pero bueno, lo ha he hecho un pelín más arriba. Es que la zona es un poquito más amplia. O oh, ahora viene otra vez med media de 100-200 y vuelve a caer. Ya veremos a ver qué nos dice el mercado dentro de 24, 48 horas, que va a ser importante. Los FTT tokens también ahí rebotando una zona importante. Um, Solana, Solana, importante también. Oh, esa zona de soporte que teníamos marcada se ha quedado. Poquitito más arriba, claro, porque la tengo la tengo muy ajustada ahí a, a esa zona sin tener en cuenta este apoyo que hubo. Y bueno, pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Yo creo que como el mercado va a caer un poquito más, pues ya las compararemos. Evidentemente, Solana es una de las grandes. Yo lo tengo claro. Eh, Ese este exchange descentralizado que está ahí cada día más potente eh, va a dar mucho, mucho, mucha chicha. Tron, Tron is alive, está vivo. Eh, de hecho, creo que es el que mejor se, de los que mejor se están comportando en todo este movimiento. Fijaros, este pepinazo de ayer de un 17% y hoy está haciendo un abrazo, de momento, de más del 50%, con lo cual quiere decir que esta zona, que es de resistencia actualmente, podría volver a intentar atacarla, porque está al borde, ¿vale? Y, y luego apoyarse en ella, o ya veremos. No está nada mal, Tron, ¿vale? Eh, y bueno, pues poca leche, como no habéis pedido tampoco nada, poca leche más que ver. Eh, el asalto contra el Bitcoin, bueno, Ay, Dios mío, hay ay, luna, hay luna, lunatic coin. Contra Bitcoin, vamos a ver eh, cómo se menea. Vale, yo lo que quiero ver ahora de luna es cómo se menea en la zona de eh, sobreventa. Si empieza a hacer demasiado rollo, que caiga a este punto de apoyo, esta zona de aquí, en los 55,95, 55, 5595 satosis aproximadamente. Porque a lo mejor ahí sí que es un buen momento para decirle algo, ¿vale? Decirle, ahí, ven aquí, moza, que ya verás tú cómo vamos a pasarnos lo de bien. Eh, pues bueno, cómodo castañazo, los cortos de Bitcoin empiezan a caer, ¿vale? Irán a ver si van a ir de tendencia a ver qué hacen. Y si sí, paramos un poquito la sangría. Eh, Monero por aquí perdiendo un cuatro y pico. Waves también a ver cómo estamos en Waves interesante, ya sabéis que estoy buscando esta línea de tendencia eh, Kyber Network después de ser uh, ir, irse al TP2, perdido el TP1 y bueno pues con esta sangría se está yendo bastante al carajo, vamos a ver en qué punto yo creo que esta zona no es mala de parada ¿vale? Estos máximos que hizo aquí después de hacer este gran arco pues puede ser una buena zona de parada ya iremos, ya vamos a ir viendo vale porque veis que fue zona de apoyo aquí también, fue una zona de máximo aquí o sea, tiene una zona bastante interesante que es justo donde está vamos a verlo paje quizás todavía le falte un poquito de de sobrecompra, sobreventa vamos a ver si ahí es capaz de, de parar y si pierde toda esta zona que acabamos de marcar que no, no ha, está en mitad de camino ha llegado a mitad de camino, si la pierde eh, bueno mal asunto y si no, pues cuando se encuentra con la media de 200 y si empieza a rebotar, va a ser una muy buena señal para volver a entrar en Kyber Network. Uh, por el lado positivo, vamos a intentar buscar el lado positivo, Maker ya lo hemos estado viendo también contra, contra el, el dólar, que está bastante bien, tiene una resistencia, está justo en plena zona de resistencia. Eh, OGN, buen bicho, eh, no ha caído como otras perdiendo mínimos anteriores, está bastante más fuerte. Matic, 9,5%, eh, tres cuartas de lo mismo, no ha perdido eh, zonas anteriores, ¿vale? con lo cual, bien, estos mínimos que hay aquí no los ha perdido, pero bueno, si bien se apoya en esta zona, ya tocó una vez, ya tocó dos y tres veces, aquí ya vuelve a tocar, pues bueno, así se si, si apoya, pues podría ser una buena zona para hacer algo, y la zona de claudicación la tengo marcada en, en la zona de 17-28. Eh, Atom, buena cosa también, ahí está. Ay, se ha quedado ya medio camino, pero bueno, para, parece ser que al cierre no va a perder este apoyo que tuvo, con este máximo eh, ¿qué más tenemos por aquí? es interesante eh, ABAX también, gran cosa, gran cosa muy gran cosa AVAX, de momento está intentando recuperar esta zona pero bueno, paciencia porque aquí aún, aquí ha hecho un doble suelo ¿veis? ha hecho un doble suelo en el RSI, lo importante es ahora es si llegan al 50% y son capaces de pasar o vuelven a hundirse, eh, Cílica, 10% muy bien por Cílica, la línea que teníamos marcada ha sido línea de apoyo, de apoyo y de apoyo, hoy otra vez, y vuelta arriba. Vamos a ver si es capaz de romper la EMA 20 y pueda tirar. Y bueno, poca leche más, está el mercado todo como muy loco. Coti eh, también está al alza, está muy bien. Y por cierto, que ayer, eh, y por curiosidad, lo voy a mirar, eh, porque ayer nos pidió, ¿veis? Romina, y dijimos esto. Podía seguir bajando, pero tenía que superar esta zona. Lo superó ayer o no? Eh, no, guerreo y se fue. Hoy ha intentado superar la LEMA 20 y está ahí peleando. A ver si es capaz y, y, y, se, y te rompe hacia la media de 50. Vamos a, vamos a vigilarle. Vamos a vigilarle. Bien, vamos a terminar con Bitcoin. Eh, ¿Cómo estamos en 4 horas? Ahora de momento miro más el diario que el de 4 horas porque hasta que no empezamos a ver eh, cosas interesantes. Eh, no, tiene, no está teniendo enganche todavía al alza. Eh, creo que todavía nos va a quedar eso, pues lo, que, lo que hablamos, ¿no? Eh, pies en el suelo eh, y, y está así, eh, eh, que cae, eh, yo lo cojo, eh, yo lo cojo, eh, yo, lo cojo eh, yo lo cojo. Desde cuando le hacéis el paso, vale que lo coja otro, pero eh, es así como están las ballenas ahora mismo. Ha habido mucho volumen, muchísimo volumen de intercambio, está muy bien. Eh, fijaros que para ver estos volúmenes nos teníamos que venir hasta eh, el verano pasado, la caída, esta caída en junio, aquí, eh, Ostras, creo que, que está bastante bien. Creo que es, es decir, estoy vivo, porque estaba dentro, de, estaba bastante aburrido las cosas como son. Eh, sí, podíamos ir al alza del canal, tal cual, pero mmm, necesitaba un poquito de vidilla y se le ha dado este cataplón. A ver si tira hacia arriba. O Bueno, yo quiero... A ver, yo siempre os digo lo mismo, ¿no? Yo soy mal de... Aquí, un poquito unas compras por aquí, para luego hacer aquí, y luego caer aquí, y luego ya aquí, que rompa alza. ¿vale? Algo así, algo así es lo, que, es lo que me gustaría, pero claro, al final el mercado no hace lo que nos gustaría y lo que hace es más bien fastidiarnos y, y fastidiarnos los planes. Pero bueno, si se cumplen una pequeña parte de esos planes, seremos felices y comeremos perdices. Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.